¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Nuevo vídeo de información de Fortnite, súper interesante para hoy, familia. Novedades de esta última temporada estarán llegando muy pronto. Además, el evento de las balizas de Tony Stark ya ha empezado. Así es, cracks. Ya tenemos un evento en vivo dentro del juego. Y es que prepárense porque esta temporada estará llena y repleta de sorpresas. ...y nuevas recompensas que les estaré demostrando. Si quieren ver eso y más, quédense hasta el final del video. Código Mister de neox en la tienda de Fortnite para apoyar al canal. De verdad, chicos, aprecio muchísimo a todos los que apoyáis con el código Mister de neox en la tienda de Fortnite. Código Mister de neox en la tienda de Fortnite para apoyar al canal, chicos. Sé que muchos de vosotros lo utilizáis y sé que muchos no.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 A partir de ahora podemos jugar esta dinámica en los vídeos. Dejando una pregunta para ver cuántos de vosotros la responden correctamente. Les daré corazón a los que acierten. Y la pregunta es... ¿En qué temporada de Fortnite se retiró la doble pump? A ver quién de vosotros es capaz de adivinarlo. Creo que más de uno podría adivinarlo. ¡Mucha suerte! Un nuevo lugar... Ha aparecido en el mapa de Fortnite. Recibe el nombre de la casa del perro. Al parecer podría tratarse del nuevo lugar de un superhéroe. Ya que este lugar se ve demasiado grande para nuestra estatura. Por lo que alguien con dificultades de estaturas debe ser el protagonista de este lugar. O bien existe un gran perro gigante... O Ant-Man está por llegar. Además, en este lugar existen nuevos huevos secretos que desconocemos su procedencia. ¿Se acuerdan de los huevos secretos del monstruo de Pico Polar? ¿De los huevos secretos escondidos en las mazmorras? Pues bien chicos, al parecer han aparecido de nuevo huevos misteriosos. ...y no sabemos de dónde provienen... ...a ver, lógicamente no son de ningún perro... ...nuevos misterios... ...estarán por llegar a Fortnite... ...por fin, las balizas de Tony Stark... ...han llegado ya a su fase 2... ...como indicamos en el vídeo anterior... ...les comentamos que pronto... ...estas máquinas estarían activadas al completo... ...ya que Galactus se dirige... ...súper rápido a la isla... ...hermanos... ...antes de nada quiero avisarles... De que ahora los miembros del canal tienen recompensas absolutas Tienen que formar parte de la familia de los miembros de la Neox Army Justo debajo en el comentario fijado Tendrán para poderse hacer miembros de la familia O justo al lado del botón de suscribirse pueden unirse a la familia Un saludo a todos los miembros de la familia Realmente lo aprecio muchísimo y os quiero mucho a todos Pero en especial... Un fuerte abrazo a los miembros insuperables Akira Gaming Soy tu mamá y Gregorio Un abrazo enorme y gracias por ser tan grandes La llegada de Black Panther a Fortnite está cada vez más cerca Al parecer una nueva ubicación en conmemoración de Black Panther ha llegado a la isla Desgraciadamente, el actor que dio vida al personaje de Black Panther ha fallecido hace pocos días, por lo que Fortnite probablemente ha metido esta superestatua dentro del juego para rendirle tributo. Pronto podríamos ver la llegada de la tan esperada skin de Pantera Negra a Fortnite. ¿Les gustaría algo nuevo? Ha aparecido en la cabaña de Tony Stark, o al menos... Lo hemos descubierto justo ahora. Al parecer hay una grandiosa antena encima de esta cabaña. Y quizás se pregunten... ¿Qué tiene esto de importante, verdad? Si nos fijamos en la propia antena... Aparece el mismo logo... Que descubrimos en la nave de Siona... Y las skins de los astronautas. ¿Tiene algo que ver el visitante con todo esto? Este logo apareció en el visitante. En los astronautas... En la nave de Siona realmente no sé qué pensar, pero algo estará sucediendo demasiado pronto. Hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad espero que os haya encantado muchísimo. Dejar un fuertísimo like y compartan el vídeo que eso apoya muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks.